De pronto en el campo, un enigmático hombre sale de su casa ...se dirige a la tienda más cercana para comprar sus alimentos... ...inesperadamente una nave desciende del cielo... ...aterrizando enfrente del hombre... ...de ese impresionante vehículo espacial... ...sale una impactante criatura de la raza de los pies grandes... ...siendo un ser con unas características físicas... ...un poco diferentes a las que conocemos sobre esta especie... ...pues este individuo medía 2 metros 80 centímetros de altura... ...tenía el pelaje rojo... Y una cara de persona occidental. El sospechoso ser. Le dice que lo llevará de compras por su comida. Pero le menciona que es necesario hablar con él. Sobre una situación que describía como de suma importancia. El señor y el Bigfoot suben a su nave. Ha pasado apenas un minuto De repente una persona y un humanoide gorila Ingresan a un supermercado La gente se asusta al ver a una criatura tan extraña Las personas entraron en pánico Por lo que rápidamente llaman a la policía Mientras tanto en el despacho Pie grande le paga al cajero con una misteriosa joya Que parecía un ojo de Horus En eso ingresan agentes secretos a la instalación Sacan sus armas de fuego para lesionarlos pero el simio paraliza a todos los agentes por medio de un control remoto. Y su acompañante escapan rápidamente de ahí. Entran a la nave pero para ya no perder más tiempo La nave se teletransporta a una extraña ciudad Que estaba congelada Aunque no se sabía ciencia cierta cuál ciudad era Todo parecía indicar que era en Asia Estaban en la terraza de un edificio Ahí se encontraba estacionada la nave Donde comenzó una charla de revelación El gorila le comentó al humano que habían viajado 8 años al futuro Le especificó que se encontraban en Lumpur, Malasia Y que esta ciudad y el mundo entero ahora subsistían en una era glacial le explica a detalle que esto sucedió porque un meteorito de 300 metros de diámetro acabó con la vida humana en la tierra le dijo que los reptilianos mandaron este meteorito para acabar con la sociedad ya que esto iba a despertar muy pronto sin embargo esta era de hielo fue provocado por los mismos reptiles con una máquina de tecnología muy sofisticada y esto lo hicieron para que los animales no pudieran vivir en este mundo, ya que un año después de la caída del asteroide la tierra se recuperó de todos sus daños ambientales y naturales y el destino era que los animales evolucionaran a niveles superiores que los de un humano, lamentablemente estos dracos enfriaron el mundo a una temperatura con la que sería imposible vivir para cualquier ser, el humanoide le comenta que estaban aquí para evitar que todo eso sucediera pero que él tendría que llevar esta misión a cabo, el Bigfoot le platica que en el año 2025 adentro de las pirámides de Egipto, deberán reunirse todos los habitantes de este mundo él tendrá que guiarlos y explicarles que si quieren salvar sus vidas tendrán que ingresar por una puerta de acero, ubicada en el interior de las pirámides estando del otro lado habrá unas escaleras subterráneas cuando bajen por ellas se toparán con unos túneles donde habrá toboganes espaciales en posición vertical que cruzan desde las profundidades del océano hasta las bases espaciales ustedes solo deberán sentarse en los asientos desde donde serán lanzados en cápsulas supera, que viajarán por estos extensos toboganes a velocidades supersónicas en un abrir y cerrar de ojos usted ya estarán instalados en estas bases espaciales, habrá una pantalla conectada a cámaras que estarán en la tierra, la pantalla servirá como vista panorámica para que vean cómo tu mundo es aniquilado por un meteorito y como está agresivamente va derrumbando todos los edificios y las casas donde vivían esto servirá como prueba para que estén conscientes de que no se les está engañando antes de que sean observadores de este evento se tomarán fuertes medidas de seguridad y se pondrá a todos los humanos en cubos de cristal que regularán el ADN para que el cuerpo y la genética se pueda adaptar ya que estar en sitios espaciales es muy complicado después de que suceda la gran catástrofe en nuestra tierra en la nave se presentarán muchos Bigfoot humanoides que se comunicarán con todos los terrestres y los felicitarán agradeciéndoles a los terrícolas porque fueron muy nobles al cooperar y creer en ellos. Les comentan que ya todo tipo de peligro ha terminado en la tierra y no solo se refiere a que su civilización material fue reducida a cenizas. Sino que durante el transcurso del meteoro, se libró una gran batalla en la tierra, en la que los reptiles fueron derrotados y sus armas fueron saboteadas. El recurso secreto de estos nefastos seres, era que la máquina de hielo fue desactivada, ya que ellos de cualquier modo tenían planeado ganar esta guerra, por medio de esta poderosa máquina. Estos demonios draconianos pretendían engelar el mundo con formidables tapas de hielo para que los pies grandes no pudieran eliminar a los reptiloides. Afortunadamente, ellos fueron ayudados por los alienígenas grises quienes solamente enviaron artefactos estratégicos que neutralizaron su aparato tecnológico de hielo. cuando los humanos bajaron de nuevo al planeta tierra se dieron cuenta de que todo era como en el principio de los siglos pues todo era puramente naturaleza selvas y campos no había construcciones y la tecnología estaba extinta, se dieron cuenta de que en realidad habían pasado 25 años pero para ellos había sido como un día pues todo ese tiempo tuvo que pasar para la recuperación del planeta la cual fue arreglada por seres cósmicos los pie grande como último mensaje advirtieron a los humanos que tengan cuidado con unos seres arcontes conocidos como los octacloides y los verdes los cuales son seres galácticos muy poderosos ya que en el futuro posiblemente se venga una invasión organizada desde el espacio por estos extraterrestres que posiblemente tienen intereses ocultos con el humano que se relaciona con su espíritu Los toboganes que conectan con las bases espaciales están en lugares muy remotos del mar por los cuales jamás ha pasado ningún barco o tripulación civil. Fueron instalados por los gobiernos del mundo y los extraterrestres con ayuda de vehículos acuáticos. Si algún día alguien se acercara a estos lugares, vería un gran tubo cilíndrico en medio del mar que traspasaría el cielo. Pero estos transportes espaciales no solo se encuentran en las pirámides, sino que también los hay en algunos edificios de relaciones, y de otras agencias gubernamentales En cuanto a la nave en la que fue recogida esta persona Tenía una forma plana. Había unos postes que sostenían un libro. Y bueno, era una gran nave que podía viajar a una velocidad muy potente Recuerden que es muy importante activar la campana de notificación Para que no se pierda ningún video nuevo La pueden encontrar en la página principal de este canal Antes de despedirse Quiero mandar saludos especiales para MP303, Emil Ernest Grimstein, Kevin B. Conta, Guillermo Sánchez, Gastón Franco Maldonado. Saludos para todos estos grandes ciberamigos de este canal del YouTube. Hasta la próxima.